Soy no... ¿Qué dices? Vale, yo me creo a Cristina Me Me creo a Cristina Pero si se lo ha matado en frente cuando se si estaba haciendo el escáner Espérate, ¿Ves? espérate ¿A quién he votado? Me <risa> <risa> vale, yo me creo a Cristina